Varios días tienen protestando a las enfermeras del Hospital Público del Distrito Municipal de Senoví, alegando que son maltratadas por la dirección del Centro de Salud. <risa> I'm yeah. yeah. Mientras que la directora del hospital Mario Fernández Mena, la doctora Yubelkis Martínez, desmiente el supuesto maltrato que reciben las enfermeras que laboran en dicho centro de salud.